Llega un momento en la vida en el que te paras a pensar y solo piensas en la vida social, en los amigos, los torneos de play en casa, partiditas, los veranos que hemos pasado juntos, los buenos momentos, pero de repente te das cuenta dónde vives y quién eres en realidad. Y piensas, ¿para qué sirve todo esto que estoy haciendo? Y te das cuenta que tienes que hacer un cambio en tu vida.